Chicos, volvemos a la serie después de tantos errores, tantos bugs, tanto, etc. Volvemos. Estrella Club de Fútbol, primer partido contra el Sevilla. ¿Ve a Ismael solo? Ah, la pasa fatal. Vamos, a José Juan. José Juan. No, no, no se la quita José Juan. Adrián tampoco. La devuelve José Juan. ¿Cómo corrió tanto? Ismael. Ismael hueco a Brian ¡Qué gran pase! ¡Tío de vaselina! fuera. ¡Qué perdón. ¿Por qué el portero del Sevilla es calvo ahora? Si el de antes no lo era ¡Johanna! ¡Johanna controla con la cabeza! ¡De pecho! ¡Ay! Que Johanna se quería regatear a ese hombre y ¡No pudo! Uf, tiene que volver rápido a su sitio ¡Johanna! Que está muy mal posicionada ahora mismo y puede hacer que marque el Sevilla Fuera de juego, ahí está Muy bien, Diana Day José Juan, Diana Day Se le pasa Donovan Donovan de una a Joel Joel encuentra hueco Se va en carrera Joel Joel se va en carrera Se la pasa a Ismael Gol con estilo oh, Qué golazo Ismael Qué golazo Vamos señores Gol de Ismael 1 a 0 va a terminar la segunda parte encima también contra el civilista Gol de Ismael, ahí está Giovanna Vamos Giovanna, corre Giovanna Ojo, ojo cómo corre Se la pasa ahora en a hueco Se la pasa a Ismael Sube Giovanna, quiere marcar gol Giovanna está ansiosa para marcar un gol Encuentra hueco, Giovanna tira ¡Ah! ¡Estaba sola! ¿Eh? Aparito, Aparito que era... Nada ¿Cómo se la despeja, Dios mío? No me puedo creer No me puedo creer No se empata el Sevilla 1-1 Vale, Jordán Jordán, no sé cómo se dice Jordán creo que sí, dice sí. Vamos allá, 1-1, chicos 1-1, 40 minutos De partido Joel encuentra hueco, lo pide Ah, se motiva, se motiva Buscando el error del Sevilla, pero no lo hace. El Ani se pasa a Jordán. Bueno, vaya, pase a hueco. Está José Juan ahí en carrera. Bueno, hace una mini chilena rara. Y bueno, de primeras, Alvarito. Alvarito se la pasa a Ismael. Ismael encuentra hueco, a Brian. ¡Qué gran pase! ¡No fue fuera de juego! ¡No fue fuera de juego! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué gran pase de Ismael! ¡Qué visión! ¡Qué visión de Ismael! 2 a 1, ¿eh? Empezamos muy bien la pretemporada ganándoles a un gran Sevilla está, Giovanna y Ismael. Con el anotador, Brian. Primer gol del año, vamos. 2-1, termina la primera parte. Por fin hemos terminado. Y la primera parte sin que se trabe. Bien. Qué gran pase, de Ismael, por cierto. Madre mía. Barcelona ganando el Villarreal. West Ham empate con el Tottenham y Leicester. Que este año está horrible. Empate con el Axio José Boque está de media punta cubriendo a Alvarito Se la quita, no sabe ni cómo Alvarito recupera la posición para pasársela a Donovan Ojo, se está desmarcando Brian por la banda derecha Pero no hay nadie por la izquierda Está Aaron ahora Aaron va a tirar con la diestra ¡Ay, ay, ay! ¡El polo, ¡Rebote y gol! ¡Qué tirazo! Ha sido un pedazo tiro de Aaron, increíble Gol de Joel, de rebote Como siempre Gol Level, 3-1. Ganándole el Sevilla, bastante cómodo, eh. Bastante cómodo. Grande domingo, grande domingo. Muy activo domingo. el retrocede para pasársela a Donovan y se queda solo. Se queda solo. Qué grandes marques de Donovan. Qué grandes marques de Donovan. ¡No, Donovan! ¡Qué cazada No estaba seguro de qué hacer. Donovan se ha quedado muy inseguro, tío. Hay que estar seguro, hay que tener confianza al tirar. Si no les pasa estas cosas. Yo a domingo. ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal, qué mal, domingo! ¡Qué mal, qué mal, domingo! ¡Muy mal! Cuidado, cuidado. ¡Grande! ¡Grande! ¡Qué bien, qué bien! Ahora sí, ahora sí. ¡Brian solo! ¡Vamos! ¡Ah, no llegamos, tío! ¡Ni más en nada! 3-1, chicos, ni tan mal. ¡Ni tan mal! Mejor del partido, Brian, ¿cómo no? Ganó el Tottenham final 3-1. El Barça empata y Leicester cercana. el del Tottenham y del... A ver, que son equipazos, ¿no? Los que los que hay aquí. Son equipazos. Perdemos contra el Tottenham y ganamos contra el West Ham. Vale, pasamos. Genial. Semifinales del torneo. A ver, si ganamos... Hostia, el Barça, ¿eh? Cuidado que no podemos enfrentar ya al Barça así de rápido. Así de rápido. Leicester. Vamos allá, chicos. Semifinales del torneo... Amistoso, vamos allá Amistoso pero hay dinero de un juego, así que Tan amistoso no es, es un torneito Miguel Y el Day intenta presionar, no le sale Cuidado que estamos muy cansados, hay que jugar más tranquilos este partido Giovanna, Johanna se le va Cuidado con Barnes Giovanna, hay que defender mejor, Johanna. Hay que defender mejor, Joana. Ahí está, muy bien. Joana da el primer palo, ¿sabes? No la veo mucho yo de primer palo, porque se le escapa todo para arriba. Vamos a ver. Miguel. Miguel le mete un cañito sin querer. Bueno, Jenedé, que se va por la banda. Corre, Jenedé. Corre, corre, corre. ¿Por qué, por qué mide tanto Jenedé? Jenedé que quiere tirar. No ha marcado nunca un gol. A ver si es el primero. Nah, Joel. Oiga, oiga, oiga, Casi le sale el error del Leicester ahí Hay gente que aquí todavía no ha marcado Vamos eh. no a ver si podemos marcar con eso Fuera del Leicester, bien Cuidado, ya, ya, nada mal saque de banda Ismael la recupera Se la pasa a Donovan Donovan Arón. Arón a Joel Joel Aarón No, no llega, tío Estamos jugando muy bien ahora Cuidadito con el Leicester Que hay mucho de contraataques Juegan en la Premier Cuidado, cuidado Buena, Adrián sí. Buen intento, sí. buen intento sí. yo sí. Joel se queda ahí No sé qué hacer Se retrocede a Ismael Ismael encuentra a Yenaday corriendo Se la pasa a Brian en carrera Tira a Brian Paradón ¿Qué Paradón, no era fuera de juego eh No era fuera de juego Aarón. Aarón va a centrar. Chilena. Ah, pensé que iba a ser chilena. ¡Ojo, mi hermano! ¡Ojo, mi hermano! ¡Uy! ¡Ojo, mi hermano! Con 11 años en el juego. Chilena. ¡Ay! ¡Ojo! ¡Uf! No veo yo a mi hermano marcando gol, la verdad. ¡Tarón, de cabeza! Tranquilo. Aarón, que... Bueno, intenta regatárselo, pero. Tiene a un veterano delante, no le sale. Cuidado, Miguel, vamos, Miguel. Ojo, Johanna. Ah, no, que era mi hermano. Miguel, no, cuidado, cuidado. Cuidado. Aymar. No, Aymar, por favor. Johanna, cure. No, Johanna. No, Johanna, no. Te tienes que poner delante, Johanna. Gol de Leicester, cuidado que perdemos, eh. La verdad que me gustó mucho. Y se Ismael atrás con Miguel. Miguel con Joel. Ismael se desmarca, va a tirar ¡Gol Ismael! ¡Qué golazo! Qué golazo Ismael Hay que cambiarle la dorsal a Ismael Que no me acuerdo nunca Ahí está, golazo Te quiero una foto, tío quiero una foto, ahí está Podría haber sido una buena portada, la verdad ¡Gol oh, Ismael! 1 uno. uno. No, no no, Joel, qué bueno Joel, el que no encuentra hueco Hace bicicletas porque no sabe qué hacer Vamos, no llega, tío. Veía a Joana arriba desmarcándose sola. Ahora tiene que correr hasta abajo. Joana, Adrián. Bueno, Giovanna, que se pasa con el pase. Descanso, tío. Y eso que corre, pero le falta mucho más posición de defensa. Adrián, Miguel. No, Miguel, no. Le falta pase. Vamos, aimar, Pésimo de defensa, la verdad Mi hermano Con mi hermano atrás es muy difícil, tío Y Joano no llegó Nos ponemos 2-1 perdiendo, eh Me daba ganas de jugar contra el Barça, tío Tenemos que ganar Joel Ojo, Joel Joel, que se va por la onda solo Quiere marcar Quiere marcar, no Qué cagada De verdad, hay que apoyar, tío Vale, llegamos atrás Se la devuelve Donovan que encuentra hueco para correr ¡Ojo! ¡No, Donovan! ¿Cómo falla eso? Dios Aymar llega, llega Domingo, ¿para qué sales? Ismael al banquillo Todo es culpa de Ismael Es culpa de Ismael, está claro Vamos a meter a negrito Vamos. Sale Ali. Ojo Brian. Brian tira nada. Vamos Ali. Si mañana le más que haya dos goles de gol a Ali. Vamos Ali. Ojalá. Ojalá. ¡Ay, qué paradón! Vamos Adrián. Ah, no llega, tío. Nada, pésimo, ¿eh? Mi hermano roja, eso es roja. Amarilla, bueno. Amarilla para Aymar. Bueno, cuidado. Aymar, se le pasa a Donovan. Donovan a Miguel, Miguel encuentra hueco, vaya Joel. Joel, que quiera... Ojo, que encuentra hueco a Donovan con la absurdo! ¡No, tío, dono! Barrito por Miguel no, tío. no vamos a ganar esto eh. Hasta, hay que luchar hasta el final, pero... Lo veo jodido, si estamos fallando todo lo que llegamos, tío Uf. Vamos, hombre, vamos Wow, están jugando a perder tiempo Los guarros Nada, el Ace este lo están jugando muy bien Pero Defensa horrible, tío Nuestra defensa es horrible Vamos para arriba Nuestra defensa hoy ha estado muy mal Vamos a animar. A salvo Bueno, no sé ni lo que hace Johanna Alvarito Vamos atrás, ahí está Vamos Ali, Ali, no llega, no llega, tío, no marcamos el 3-2. Perdemos 3-1 a contra el Leicester. Nuestra primera derrota oficial, eh. Hubiéramos jugado contra el Barça la final, pero no ha sido posible. Así que el Leicester-Barcelona en la final. Prefiero que gane el Leicester. Y nada. Vamos a segunda división Que es donde estamos Ahora que subimos de segunda vez. Ojo oh, Oferta de sesión Por Aarón Sesión No aceptamos Y sí, transferibles Tampoco de momento Vale 252 millonacos Con 1000 euros de salario Pero rechazamos. No quiero que se vayan a la Juve ¿A la qué? Si ya tiene 90 de media Primera victoria del Levante Panferradena y Visa Empatan Y no sé quién perdió Perdió el Lugo bueno. Venga, va. Solamente vamos a jugar este partido de Liga Pero el primero. No, prefiero jugar contra el Málaga. Ganamos a Leganés 3-0. Así que. Prefiero jugar contra el Málaga y ya el próximo vídeo lo seguimos con el Almería y todo esto. Así que nada, Málaga, que no sé si ganó o perdió. Tiene pinta de que empató. Vale, va noveno. Y la almería ganó, así que me interesa jugar contra el Almería también. Nosotros ganamos 3-0. El Cartagena ganó 4-1. Cartagena, que viene de Sundavé al Mirandés. Ah, no, no. Al Mirandés no. Bueno, no sé. Chicos, último partido. Voy a guardar esto, por si acaso. Paró 91 de media. Tan rápido. Vamos allá. Eh, tenemos unos jugadorazos increíbles, realmente. Málaga, Estrella Rosa. Vamos. El Málaga, que es un equipo que me gustaba mucho de pequeño. Ya no, la verdad... Han peorado bastante, pero bueno. Como no es mi equipo, tampoco tengo por qué yo preocuparme. Pero bueno, me gustaba bastante la época de disco, tío. Alvarito. Alvarito y Joel. Joel a Donovan. Donovan a Ismael. Que se me ha vuelto a olvidar la dorsal. Es que se me olvidan, tío. No sé. Solo estoy preguntando. ¡Ojo! ¡Ojo el pase de Arón, eh! ¡Ojo! ¡Qué golazo! No sé ni cómo le ha dado yo él ahí, tío ¡Gol de Brian! vamos. On. ¡Gol! Ahí está Está Giovanna abrazándome, ¿cómo no? Hace oh, mucho ¡Pues no me acuerdo, creo! Bueno Donovan Se está presionando Donovan Pero el Málaga está jugando muy bien al toque Roberto Se la pasa a Chavarría Ismael Intenta despejar Llega Johanna Para cubrir el balón Pero no llega Ojo el Málaga Cuidado que trae problemas al área Puede ser el empate Y ahí está Pues Chris Te si no te importa te voy a quitar el mod Para que se te escuche, tío Por lo menos Vamos, Johanna, cúrela Ay, faltita de Johanna Johanna agresiva Johanna agresiva Johanna que es la única chica Que podemos jugar con el FIFA Puede ser, puede ser ¿Qué tarjeta? Si no hubo tarjeta ¡Ojo! Uh, que me dice que era gol del Málaga. Como portamos contra el Málaga ya, tío. Vamos 1-1, uno uno, eh. No es tan fácil ganar al. No era tan fácil ganar en segunda, eh. Nada. Ojo nada. No le sale tampoco el pase, eh. Cuidado con Johanna, que vuelva a hacer falta, pero no lo pita. Doy ya nada, joana Se ¡Ojo, se lo lleva! Se lleva al otro del Málaga. nada ah, se queda atascado. Ismael. Ojo Joel Gol de Joel, vamos, que bien, qué bien Gol de Joel Nos aseguramos la victoria mejor Y 1-2 Joana todavía no ha tenido la oportunidad de marcar gol Gennady tampoco Y mi hermano tampoco, por lo que veo Ojo Joel que le hace la embreta, No, no le sale, tío, qué eso ese chulito Demostrar que tiene 5 de skills Ojo Donovan De chileno no le sale José Juan, José Juan se la pasa a Ismael. No, eh, falta. Penalti. ¡Penalti! Fue penalti. Bueno, para mí fue falta, eh. A ver, ¿quién va a tirar la, el penalti? Joana. Va a tirar Joana para que marque su primer gol. No, yo. No, yo. Era muy difícil controlar el círculo. Lo, lo ha intentado, lo ha intentado. Sigue sin marcar gol, Joan. Ojo Aaron. Aaron va a centrar, Joel de cabeza. La fallamos. Y se me ha al banquillo. Mañana voy a intentar subir este vídeo. Y una canción, seguramente Ojo a llover Ojo a llover ah. Subirla, no, sino grabarla no. Ojo Adrián Ojo Adrián Que se quiere ir de todos Adrián Adrián Oh, el palo Asistencia ah. Al palo, Adri, tío, se intentó Se intentó Adrián Pero ganamos el partido, eh contra el Málaga A ver, nos ha costado ganarle al Málaga, eh, po cabrón Olvido, hemos vuelto a ganar Olvido, ¿sabes? Y el PSG quiere otra vez a Alvarito Por 94 millones Alvarito al PSG ¿Ustedes ven a Alvarito en PSG? Dígamelo por los comentarios, ¿vale? ¿Qué hago con Alvarito? Si lo vendo, no No, no, yo creo que no Y ahí está Eibar Primero, pero tiene un partido más y nosotros segundos, que tenemos 5 goles a favor, 1 en contra El Cádiz, que va igual que nosotros Faunferradina. Ferradina Y el Elche y Sporting, de momento En la playoff Cartagena, Almería, que es ahora contra quien jugamos Burgos, Girona, Roliedo, Mada Honda, Tenerife ah no lo estáis viendo ustedes, tío Bueno, básicamente en descenso está ahora mismo El Barça B, Málaga, Mirandés y Zaragoza, ¿vale? Barça B, Málaga, Mirandés y Zaragoza